Hoy eh, tenemos con nosotros a Charo, buenos días Charo, y a Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Luis. Eh, ambos de la Asociación Laicos de Rivas y bueno, al menos aún con confinamiento vamos cumpliendo ese compromiso que adquirimos y aunque sea desde casa pues hablamos de laicismo más o menos periódicamente. Primero fue con Enrique y ahora con, con vosotros para preparar esta, esta entrevista eh, ...nos venía al pelo... Eh, ...con Enrique era cuando empezó lo de la renta... ...y ahora, pues como decíamos... Eh, ...empieza el plazo para solicitar eh, plaza... ...los padres... ...para los alumnos que cambian de, de etapa... ...y una vez concedida esta plaza... ...pues tiene que hacer la matrícula... ...y entonces surge el problema... ...elegir entre las asignaturas de religión o valores... ...de todas maneras, antes de empezar en la entrevista... Sí me gustaría decir, cuando hablamos de entre religión o valores, estamos hablando de religión católica o valores, no hay otra alternativa, ¿no? Así es, no hay otra alternativa. Como luego siempre nos faltará tiempo, delante de mí pues tengo a, a dos buenos conversadores. Vamos a empezar <risa> rápidamente con el asunto para que les quede claro o les pueda quedar claro, le podamos aclarar a las personas que nos escuchen sobre este tema, ¿no? Eh, yo, no sé, eh, estamos hablando, cuando hablamos de las escuelas, hay varios tipos de, de escuelas. ¿Qué tipos de escuelas tenemos? Pues mira, eh, en España hay dos tipos de escuelas, fundamentalmente, la escuela, la escuela privada y la escuela pública. La escuela pública es aquella que está gestionada, organizada y, y montada por el Estado, ya sé, ahora mismo por las comunidades autónomas, que son, tienen las plenas competencias, y luego la escuela privada, que es un negocio privado como quien pone una ferretería. Pero bueno, eh, estamos a, hablando de que las eh, er, herramientas en la escuela privada y la pública pues son personas, son los niños. Por eso tiene una especial característica. Dentro de la escuela privada... En este momento en España tenemos dos, dos tipos de escuelas diferentes dentro de los privados, que son aquellos que funcionan por su cuenta, con su empresario, con su capital, con sus beneficios o con sus pérdidas, y luego la escuela privada concertada, que es aquella que tiene origen privado, promoción privada, pero que está pagada por el Estado, es decir, está pagada por todos nosotros. Esa es una situación muy especial que se creó en 1986 con Felipe González en el gobierno. Y la razón del por qué se originó este tipo de escuela es porque entonces se amplió la escolaridad obligatoria desde los 12 hasta los 16 años y había que ampliar las plazas escolares. En ese momento no había dinero suficiente ni tiempo para para hacer plazas escolares públicas para todos y se pidió a la escuela privada que echara una mano pagándolo por el Estado, pero que pusiera los medios y, y así surgieron los conciertos de la escuela privada concertada. Esas son las escuelas que eh, si ¿Me permites que añada sí. una cosa sí, claro, más, por supuesto. Eh, Fernando? Mira, eh, eh, Luis, eh, yo eh, te quiero dar un dato, por ejemplo, ¿no? Eh, en España ahora mismo eh, se ha exacerbado y, y el tema de los colegios concertados. Es decir, se está de derivando el dinero que debería ser para la escuela pública, que hace mucha falta, a escuelas concertadas. El 94% de los colegios católicos están concertados eh, y reciben algo así como, como 4.700 millones de euros ¿Eh? de todos los españoles con una ideología concreta y, y sin embargo la escuela privada en cuatro años ha ido perdiendo hasta casi 600 eh, 570 millones de euros ¿eh? La pública te refiero ah, Perdón, la pública, exacto Sí, es un dato, un dato muy interesante, ¿no? El dato es que el 94% de los colegios católicos están concertados Y el 80% de las escuelas concertadas suelen ser católicas el 80% son colegios católicos, el otro 20% son laicos, llamémosle así. Las características que, que diferencian a la escuela pública y la privada, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las, las diferencias más significativas? Pues mira, la, la escuela pública eh, es la única que puede garantizar en, en un país democrático eh, una serie de, de características que no puede hacer la escuela privada. Un Estado democrático tiene que garantizar que todos los niños mmm, acudan a la escuela tanto si pueden pagar como si no. En el caso de la escuela pública, no van a pagar porque es gratuita, porque está pagada por todos los españoles. Entonces, la gratuidad es un elemento esencial de la escuela pública. Otro elemento es la pluralidad, porque claro, estamos hablando de, eh, de colegios concertados católicos, ¿eh? Eh, que tiene subvención en muchísimos colegios, pero en esos colegios no se garantiza la pluralidad. La pluralidad eh, en, en los enfoques de la enseñanza eh, solo se garantiza en la escuela pública, que es una escuela no ideológica y no adorcionadora. ¿Mm? Otra característica de la escuela pública también muy importante en una sociedad como la nuestra es la democracia. Eh, bueno, la once ha recortado un poquito, recortó bastante la democracia en los centros públicos, pero la democracia mm, se instaló en los en los colegios públicos al introducir el gobierno de, de los centros eh, con el paso escolar, eh, la función de los delegados, bueno, una serie de, de instrumentos que los que la escuela pública tiene para para, bueno, para gestionar, digamos, la marcha de, de los de... aparte de eso eh, uh -huh. los alumnos de un colegio público pueden expresar libremente sus eh, opiniones y sus eh, y su ideología sin ninguna cortapisa Entonces la democracia es muy importante en la escuela pública. Y luego la universalidad. Eh, la escuela pública eh, por definición es universal. No, no cierra la puerta a nadie, ni por ideología, ni por sexo, ni por religión ni por nada en absoluto, ¿no? Entonces, nosotros por eso apostamos por la escuela pública, porque nos parece que es la única que garantiza todas esas eh, características. La escuela privada, pues tiene que existir también eh, en algunos casos, porque bueno, pues todo el mundo tiene derecho a poner un, un negocio, ¿no? Como decía antes Fernando, siempre y cuando se atenga a las leyes también, lógicamente, ¿no? pero eh, no garantizan eh, todas estas características que he dicho ahora de la Escuela Pública. Si me podíais o nos podíais explicar, ¿a cuánto pueden llegar los conciertos? Es decir, eh, un niño tiene que pagar eh, 100 euros, por poner un ejemplo, ¿y a cuánto puede llegar el concierto, que, que aporto, lo que aporta el Estado? Pues la verdad es que no no los yo no lo sé, pero a mí me consta que… Es que, es que 4.700 millones son muchos miles ah, bueno. de millones. Ah, bueno, sí. eso es… Sí, podemos hacer una división porque son 2.700 y pico colegios y que reciben 4.600 y pico millones de euros todos los años. Podemos hacer la división, pero bueno, yo sé que el Estado sufraga paga directamente a los profesores, las nóminas de los profesores, paga el mantenimiento de los colegios y en algunos casos incluso hasta la amortización del del, inmueble, de la, ¿no? De, ¿no? del, del, del suelo. Bueno, y sabes, por ejemplo, en Madrid Capital, muchos de esos colegios concertados están ubicados en suelo público que el, que el ayuntamiento le cede a esas empresas sí. privadas para que monten su colegio. Exactamente. No sé, no sé cuánto se eleva eh, eh, el dinero que recibe cada colegio. Lo que sí me consta es que, en teoría, en esos otros colegios, la, la enseñanza es gratuita. Y, sin embargo, sabemos y está generalizado que en todos los colegios privados concertados se cobra una cuota, una cuota que puede ser más o menos elevada, por ejemplo, en el Santa Mónica sé que son eh, 160 euros al mes, o eran el año pasado, este año no lo sé, con estas circunstancias extrañas. ¿Vale? Entonces, eh, pues, eh, a pesar de eso, a pesar de que debería de ser eh, gratuita, no lo es. Y se buscan subterfugios diciendo que eh, son actividades extraescolares de carácter obligatorio los que están cobrando eh, por, por, esa, por, esa, por esa actividad. O sea, los colegios privados privados, pues bueno, únicamente porque son colegios puestos por unas determinadas personas que ponen eso una, una posición. Pero los colegios concentrados no deberían tener ideología expresa puesto que están financiados por dinero público. ¿Eh? Y entonces, sin embargo, por ejemplo, en el Colegio Santa Mónica, tengo aquí sacado de internet eh, su ideario, y dice que la, su misión es un modelo educativo basado en una visión cristiana del hombre y del mundo. ¿Eh? Y después dice que pueden tener una se ha optado por una educación diferenciada en algunas etapas de, de la enseñanza. Entonces... Eh, si fuera un colegio público eh, privado privado, pues bueno, eh, no, no sé. Quizá en Cataluña no se lo admitirían porque han, han quitado la, la segregación de, de niños sí. y niñas. Pero en Madrid lo podría tener. Pero un colegio concertado, en nuestra opinión, en nuestra opinión, no debe tener ideología eh, expresa. Las diferencias que hay en, en, entre las escuelas privadas, ya, ya decías tú, una de sus características, como era esta, ¿no?, la de la segregación. ¿Qué más diferencias puede existir entre las, bueno, son privadas, concertadas, que todavía es más absurdo, ¿no?, como bien decía Charo, porque digamos que cuando tú estás subvencionando o estás supliendo una educación a la que no puede llegar la pública, que era el principio que decía Fernando, que por eso se llega a esos conciertos, porque no se puede, no se puede abarcar a todo, toda la necesidad que había de educación. Pero cuando tú estás teóricamente recibiendo todo el dinero para eh, educar a esos chicos y a esas chicas, lo que no puedes es eh, saltarte las normas. ¿Qué otras diferencias pueden existir entre estos colegios privados? Pues eh, vamos a ver, eh, diferencias en, eh, en, en contenido de enseñanza, en el sentido... Que te estaba diciendo antes, es decir, eh, la, la enseñanza pública mmm, no es ideológica, no puede ser ideológica, mmm, es plural, es democrática. En cambio, un colegio privado no tiene por qué se, eh, ser ideológicamente neutral. Eh, puede, eh, en determinadas comunidades, segregar <risas> a niños y niñas. ¿eh? Desde luego, no es gratuito, como decía Fernando, a pesar de recibir eh, subvenciones. La escuela privada, privada, sí, por ejemplo, en el caso de Rivas, el Colegio Luis, es un colegio privado, privado, y, eh, y bueno, pues eh, tiene otro, otro funcionamiento, pero no, no recibe dinero del Estado. Solamente tiene que cumplir las leyes que existan, ¿no? en el sentido de eh, lo que marca el Ministerio de Educación, pero no mm, tiene que regirse, digamos, por unas, eh, por una subvención pública pero el caso de un colegio subvencionado es diferente porque el dinero lo aportamos entre todas las personas de la sociedad que tenemos ideologías muy diferentes y eh, un colegio subvencionado no debe tener una marca ideológica con, um, concreta puesto que recibe dinero público. Antes, al principio, ya dio algún apunte, Fernando, eh, sobre la historia de la educación en España, pero sí nos gustaría que... ¿Que lo ampliases? Bueno, brevemente, porque... Por cierto, por cierto y para nos aclarar... Nos queda el tiempo encima. Nos queda eh, tiempo. No, pero deciros una cosa primero para los, los oyentes. Eh, vale. De Fernando dice si que eh, jubilado, pero maestro. ¿no? Sí, es verdad. He sido profesor toda mi vida. Sí. ¿Y Charo? Yo también he sido profesora toda mi vida. Pues, eh, pues qué eh, mejor bueno, interlocutores que puedan hablar con conocimiento de causa, como se puede decir. Claro. Y ahora aquí el alumno se calla y escucha a los profesores. Sí. Fernando, adelante. Pues mira, eh, a ver, la, la enseñanza en España, desde, desde la época bueno, inmemorial, ha estado siempre eh, bajo las manos de la Iglesia Católica. Desde los reyes católicos en adelante, pues le, han de, le ha dejado todos los gobiernos, eh, españoles le ha dejado la instrucción del pueblo y de los niños a la Iglesia Católica. Eso se rompe por primera vez en, a mediados del siglo XIX, cuando Alonso Martínez I y, y Claudio Moyano después crean la, la ley, la ley de instrucción pública se llama, en el que se regula la enseñanza y se empiezan a construir escuelas públicas en los, en los en las ciudades y en los y en los pueblos en los pueblos se reconoce la, la posibilidad a los ayuntamientos de, de construir colegios de construir casas para los, eh, los maestros y crear las escuelas unitarias las las uni, las aulas unitarias para, para enseñar a los niños eso eh, vuelve a, a, a potenciar la, la escuela pública, pero de una manera muy escasa y muy lenta, por falta de dinero y por los diferentes vaivenes de, de, del gobierno español en el siglo X. Y es en el siglo XX, con la Segunda República, cuando se potencia de manera importantísima la construcción de las escuelas públicas y además se le crea un carácter laico a esas escuelas. Se le, se le quita a la, eh, a la Iglesia Católica la exclusividad de, de, de la enseñanza de los niños y empiezan a construirse escuelas públicas y se dota de maestros, maestros laicos, Vamos, laicos, con carácter laico, porque la enseñanza tiene que ser laico de acuerdo con la Constitución de 1931. Naturalmente eso dura hasta 1939, en el que con el, la victoria del golpe de Estado de Franco, pues elimina todo eso y pasa la enseñanza a ser a dejarlo en manos de, de, la, de la Iglesia Católica. Y bueno, pues poco a poco se van construyendo escuelas públicas, pero muy poco a poco. Por, y, y, y la potencia máxima, el hito mayor desde la guerra hasta ahora, desde el final de la guerra hasta ahora, fueron los pactos de la Moncloa en el que de nuevo se potencia import, de forma importante la escuela pública y se construyen muchas escuelas públicas en, en España. Eso vuelve a retroceder en el año 86 con los conciertos económicos de, de la escuela privada concertada, como hemos comentado al principio, y hasta hoy. Y hasta hoy estamos ahí. Pues esto ha sido, como lo dicen ahora, una V asimétrica pero invertida, ¿no? Pero vamos, <risa> vamos a peor. Y con, los, y con los datos o con las cifras que nos daba antes Charo, a mí me han dejado un poco sorprendidos. Sabía que era, pero no, no creía que era que era tantísimo, tantísimo dinero. Claro, así se pelea se pelea por seguir con la parte del, del pastel. Eh, pues pasemos un poco, y hablando por, con dos maestros que mejor, a vuestro criterio, ¿qué se debe de enseñar en las escuelas? Pues mira, nosotros siempre decimos que, que esencialmente hay que enseñar eh, para desarrollar eh, para que el alumno desarrolle su plena personalidad. No lo decimos nosotros solos, lo dice, eh, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿eh? y lo dice también la Constitución Española. O sea, la finalidad de la educación no es tanto solo los conocimientos, la, la, la instrucción, digamos, sino el desarrollo pleno de la personalidad del alumno. ¿no? Entonces, eh, para que el alumno llegue a esa a esta finalidad, a este final, Digamos, eh, hay que enseñarle conocimientos, pero también hay que enseñarle valores, hay que enseñarle derechos, libertades, principios democráticos. ¿eh? Entonces, esencialmente, mmm, conocimientos y valores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, que los conocimientos eh, en la escuela tienen que estar contrastados, es decir, no, no se pueden enseñar creencias o doctrinas, sino se tiene que enseñar conocimientos contrastados, científicos, que a lo largo de la historia eh, han sido así, contrastados científicamente, ¿no? El alumno, a través de esos conocimientos, pues va a ir comprendiendo la vida, va a ir comprendiendo el mundo, cómo funciona, pero no enseñado ideológicamente eh, hacia una finalidad, sino eh, él va a ir descubriendo, a través de esos conocimientos y de esos valores, que ahora hablará Fernando también, pues mmm, cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida y cómo tenemos que protegerla, etcétera, etcétera, ¿no? Si ya le marcamos directamente desde pequeño que eh, no son los conocimientos sino las creencias lo que hay que, eh, lo que, hay que tener en cuenta solamente las creencias mmm, bueno, pues entonces le estamos marcando le estamos eh, eliminando la posibilidad de que pueda conocer el mundo en su totalidad y por lo tanto mmm, pues madurar su personalidad como, como estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, un poco eh, conocimientos y, y valores. Eh, en valores, te digo, así lo, lo ampliamos un poco, si es Fernando, si quieres, pero en, en los valores que creemos que se pueden eh, y deben enseñar en, en, en los centros escolares, pues son valores de carácter mm, universal, es decir, válidos universalmente, por eso los decimos laicos, porque son valores... No solo religiosos, son valores universalmente eh, necesarios, ¿no? Como por ejemplo es la tolerancia, el diálogo para mm, resolver la, la problema, los problemas eh, entre unas personas y otras, la igualdad, indudablemente, entre todas las personas que, que somos iguales eh, en, en, por, ser, por el hecho de serlo, los derechos fundamentales que tenemos, que están recogidos en la Declaración Universal, las libertades, mm. el sentido del deber. Entonces, eh, hay una serie de valores que son universales, que son los que deben aprender los niños en la escuela. ¿eh? Y luego, aparte, sus padres pueden eh, enseñarle otros valores de carácter religioso, de carácter de los que quieran, pero estamos hablando de la escuela, ¿no? Y en mm -hmm. la escuela, pues, un poco esos valores son esenciales. Fernando, ¿algo que añadir? No, está perfecto. <risa> <risa> La verdad es que eh, a mí me, me preocupó, y eso que yo, por, por, por, la, por las ganas que, que peino, imaginaros cuando, cuando, hice, mi, cuando hice mi enseñanza, y, y, pero sí me preocupó cuando desapareció la filosofía. A mí me preocupó cuando la quitaron. Eh, ¿Vosotros creéis que es necesario que, que, que esté? Con... Absolutamente necesario. Nosotros defendemos la escuela laica, y una de sus características es el desarrollo y el fomento del pensamiento crítico. Es decir, no dar por hecho todo lo que los profesores cuenten a los alumnos, no dar por hecho nada de lo que descubren los niños a, en su desarrollo, sino cuestionárselo. Y eso justamente es el fundamento de la filosofía. ¿no? Y es muy importante esa asignatura para... para para eh, capacitarles de ese pensamiento crítico y, y potenciar ese pensamiento crítico en los niños. Uh -huh. Bueno, más o menos eh, ya habéis gozado y habéis dicho eh, qué entendéis vosotros que es la escuela laica. No sé si queda alguna alguna pincelada por uh -huh. poner. Pero sí, eh, ¿por, qué, ¿por qué pensáis, porque eso sí lo tenéis muy claro, desde la laicidad de la enseñanza... Eh, eh, ¿Por qué no se debe de enseñar religión en las escuelas? Bueno, eh, yo, yo empiezo mmm, diciéndote primero que mmm, hacemos una diferencia nosotros, ¿no? Eh, una cosa es enseñar eh, doctrina, que es lo que se está haciendo ahora, eh, recogido en el Boletín Oficial del Estado, que que, que, a partir que el día, eh, se aprobó el 24 de febrero de 2015, es eh, el currículo de religión. En, y salió publicado al día siguiente en el, en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Y en una, de, bueno, se puede mirar, pero yo solo os leo una frase o dos. Eh, en el currículo de religión católica de primero, dice: La creación como regalo de Dios, el hombre, ma, obra maestra de la creación, la comunicación del hombre con Dios, ¿no? Bueno, eso es, es muy respetable, pero no en la escuela, no. esto es una es catequesis, la mm. catequesis se da en las iglesias, no en la escuela, ¿no? Entonces la diferencia que nosotros vemos es que la escuela tiene que ser laica en el sentido de que la religión como doctrina, como catequesis o como si fuera otra religión, pues sería otra palabra, eh, no debe formar parte del currículo oficial y mucho menos para, para sacar notas medias o para para tener una nota sobre eso, ¿no? Eh, las, religiones, las religiones, como conocimiento de ellas, pueden estar perfectamente en, en la escuela. ¿eh? Dentro de la, la cultura de un país, la cultura histórica de, un, de una civilización, pues lógicamente las religiones forman parte. Y eso nosotros, desde luego, no solamente nos, eh, lo, estamos a favor, sino que, que vamos, lo defendemos. Lo que no defendemos, y estamos completamente en contra, es que se estudie la doctrina religiosa de cualquier religión en las escuelas. Entonces, por eso, nosotros defendemos que, eh, que la, la enseñanza de la religión como doctrina no debe estar en la escuela, porque entonces ya la escuela está marcada ideológicamente, y hemos dicho que el alumno tiene que desarrollar su eh, personalidad, su madurez personal, eh, conociendo todas las eh, la, como conociendo todas las realidades que existen y que han existido eh, vamos a pasar que así que nos va pillando un poquitín el tiempo los cuáles son los objetivos y el contenido de, de, de la que no hemos hablado hasta ahora de la asignatura de valores porque hemos pues hablamos de religión religión pero la asignatura de valores sí fíjate que este momento es muy oportuno porque como tú has dicho al principio Luis eh, los padres tenemos que ir a los colegios o tienen sí. que ir a los colegios de los hacer la matrícula de los de los niños y, y es el momento de decidir si van a estudiar religión o van a estudiar valores a nosotros nos parece aberrante que esas dos eh, materias sean alternativas una de otra y que y que se les prive a los alumnos que sus padres deciden que estudien religión en la escuela, que se les prive de unas enseñanzas de valores éticos y cívicos y sociales que se desarrolla en, en esa otra asignatura, que debería ser común para todos los alumnos. En el proyecto de ley, de la ley CELA, es decir, de otra nueva ley de educación que se está preparando, pues parece que va a ser así, es decir, que esas asignatura de valores cívicos y sociales va a ser común. Yo eh, me, me he dedicado estos estos tiempos atrás de recoger los los contenidos de esa asignatura de valores para recomendar encarecidamente a los padres a que elijan para sus hijos esa asignatura. Te, te pongo unos, unas pinceladas. Por ejemplo, en esa asignatura se, se enseñan cuáles son los valores humanos ...y principalmente el respeto de unas personas hacia otras o la amistad. Se identifican y se controlan las emociones... ...y se habilitan y se facultan a los niños a desarrollar los conflictos a través del diálogo... ...y de la colaboración del trabajo en equipo entre unos niños y otros. Se trabaja la convivencia, el respeto al medio ambiente las normas de convivencia en los centros y en, y en la sociedad, los derechos humanos, los derechos del niño, el principio de igualdad y la, de la no discriminación entre unas unos personas y otras. Más cosas. Se, se le enseña al a proceso de comunicación, a, a la expresión verbal y escrita de los niños, la actitud para una buena comunicación, la empatía, la escucha activa de, de lo que dicen otros niños, el ponerse en la piel de otro niño para entender sus argumentos, todo eso se estudia en esa asignatura de valores. Acabo diciendo el respeto y la tolerancia, por ejemplo, en el juego o en el deporte, las diferentes situaciones de la violencia. Se trabaja el acoso escolar, tanto el, el acoso directo escolar como el ciberacoso que... Que ahora mismo está tan desarrollado todas esas cosas que te he dicho se estudian en, el, en los distintos años de, de, la, esa, eh, de esa asignatura de valores y te gustaría se sigue desarrollando esa asignatura otra vez como alternativa a la religión, cuando no debería ser así ni mucho Es curioso que sean excluyentes que es lo que es lo que todavía es más no sé si decir patético o ridículo. Es lamentable. Bueno, otro adjetivo más, lamentable. Bajándonos a, a, a nuestro territorio, que también nos gusta, y vamos a hablar de Rivas hacia Madrid. ¿Tenéis algún algún estudio, algún eh, algunos números, que niños estudian religión o qué niños niñas o valores? Eh, vamos A ver, en Rivas tenemos tres tipos de colegios. Los, los públicos, que hay nada menos que 14 colegios públicos de enseñanza primaria y cinco institutos. ...y un colegio privado concertado laico, que es el Ipatia... Sí. ...en ese colegio, aunque sea privado, concertado... ...no se enseña religión... ...no se enseña religión, aunque es de carácter... ...de oferta obligatoria, recomiendan encarecidamente a los padres... ...no elegirla, siguiendo los principios que, que te he contado antes... ...y que os cuento a todos los oyentes... ...y luego hay un tercer colegio que es religioso de una obra de, que se llama el Santa Mónica, que es un colegio absolutamente religioso, que sigue las directrices de la enseñanza de la, de la Iglesia Católica, no admite que los niños que se matriculen en ese colegio estudien valores, todos tienen que estudiar religión católica, catequesis, como decía antes Charo, y luego hay un último colegio, que es el LUIFE, que es privado, privado, sin subvenciones. Eh, nosotros eh, no tenemos datos de los, del porcentaje de los niños que estudian religión en los diferentes colegios y en los diferentes cursos. Nos consta que a medida que los niños avanzan en edad, que crecen y que toman decisiones por sí mismos, cada vez estudian menos religión. Por ejemplo, en la enseñanza primaria el porcentaje de niños que estudian religión eh, está en torno a la mitad, de los alumnos, mientras que en la secundaria es en torno al 10-20%, en el mejor de los casos, en la enseñanza pública, que estudian religión. Nosotros hemos pedido siempre al ayuntamiento que, que, que dé información a, a, a, la, a la ciudadanía sobre esos datos, pero todavía no lo hemos conseguido. Lo importante en este programa que estamos haciendo, y agradezco a Radio Cigüeña su generosidad, como siempre, de darnos esa palabra, es que por todas las razones que hemos dicho, pues a la hora de la matrícula decidan que sus hijos estudien la asignatura de valores y si tienen eh, creencias religiosas que lleven a sus hijos a, a las iglesias, ya sean mezquitas o ya sean iglesias católicas a que les enseñen la, la religión que, le, que, que, que consideren, pero no en la escuela donde se deben aprender, ellos deben aprender valores universales. Es curioso, eh, te estaba escuchando cuando hablabas de los tipos de colegios que, que existen en nuestro municipio y volvíamos de nuevo a Santa Mónica. Yo no sé si, si, si hasta es legal el prohibir ...en un colegio concertado, como decía bien Charo... ...que percibe dinero público... Eh, ...prohibir que un niño, una niña... ...no quiera estudiar religión... Mm, ...no sé, vosotros a lo mejor me lo podéis aclarar... ...pero no sé si eso es legal o no es legal... ...no, claro que no es legal... ...pero ya se ocupan de convencer al, a los padres... ...que deciden llevar a sus hijos a ese colegio... ...que no lo hagan así... ...que o bien estudian religión... ...o que se vayan a otro colegio... ...pero a, ver, a nosotros... Nos, ...nos consta... ...que en ese colegio Santa Mónica... ...empiezan eh, la mañana... ...rezando... ...acaban la mañana rezando... Van ...en a la, la clase de inglés... ...rezan en inglés... ...van a la capilla en los recreos... Etcétera, ...etcétera... ...claro, eso para un... ...a un padre de un niño que no que no... ...que no siga esas enseñanzas... ...pues pues decide por no llevar a su hijo a ese colegio. Pues me estás haciendo recordar los años 60. Lo curioso de todo esto, bueno, curioso es una palabra demasiado benévola, <risa> es que la Comunidad de Madrid le dio a este colegio la subvención antes incluso de empezar a construirlo. Sí me gustaría saber vuestra opinión. decís que hubo un avance, hubo un retroceso. Ahora parece que hay una ley que va a corregir algunos de esos retrocesos. ¿Pero qué se puede hacer para que, que no, cada vez que cambie un gobierno, que cambie un sistema, se cambie la ley de educación? ¿Vosotros tenéis alguna solución? Sí. Tendría que haber un consenso político. Eh, eh, en las sociedades sí. maduras, democráticamente maduras, sí. no creo que tuviera que haber tanto problema en llegar a ese consenso, eh, puesto que estamos hablando de que ya la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 ya establece eh, que la educación eh, no es un conjunto de instrucciones, sino que eh, el, la finalidad es el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, como he explicado antes. Entonces no debería ser tan difícil que eh, hubiera un consenso sobre educación en España, pero el problema es que eh, es la controversia política en España está sacerdada completamente. Y, y entonces, bueno, pues no hay manera de que podamos llegar a unos mínimos acuerdos. Y ese es el problema. ¿Es dinero, es doctrina o son ambas cosas? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues hombre, yo diría que hay una espada de Amocles encima de todas las cabezas desde el año 1979, que es la firma de los acuerdos que firmó el, el Estado español, el gobierno en nombre del Estado español con la Santa Sede, para que, entre otras cosas, fuera obligada la eh, la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Y eso nos, nos está coartando desde ese momento hasta hoy. Es decir, que la primera cosa que debería hacer el Estado es denunciar ese acuerdo y derogarlo para que se pueda eh, permitir, lo que decía antes Charo, una enseñanza que... que por el cual se desarrolle libremente la, la personalidad de los niños en edad escolar. Eh, ¿Hay algún estado en Europa, vamos a hacerlo más cercano a nosotros, similar al nuestro en este, en este concepto? Eh, ¿A qué te refieres en cuanto a...? a ¿La preeminencia de, de, la, de la educación católica, eh, la enseñanza pública comparada con nosotros? ¿A, ¿A quién nos parece? ¿Quién se parece a nosotros a quién nos parecemos? Pues Análisis, Colombo, eh. somos únicos. No, no. en Italia, <risa> en, Italia, Italia en Alemania, yo creo que hay conciertos con, con distintas eh, religiones para que se pueda enseñar la religión en las escuelas. ¿Francia sería un país eh, como ejemplo? Bueno, sin duda. Francia es el, el, el ejemplo paradigmático del de Estado laico en toda Europa, desde la Revolución Francesa, se declaró esa laicidad del Estado y la, la, las subvenciones están prohibidas, las subvenciones a las organizaciones religiosas y la enseñanza de la religión está fuera de la, iglesia, de la, de la escuela, absolutamente. Sí. Aunque nos hemos pasado un poquitín, pero algún minuto más todavía podemos utilizar porque es interesantísimo. Ya lo decía al principio, que conversar con vosotros nos podríamos tirar mucho, muchísimo más tiempo. Pero estos últimos minutos para vosotros. Claro, te lo dejo a ti. <risa> <risa> bueno, yo utilizo uno y tú otro. <risa> <risa> bueno, yo, desde luego, defender desde la asociación laica la, la escuela pública, nosotros consideramos que la... la Educación tiene que ser laica en todo, en todo tipo de escuela, pero sobre todo, indudablemente, defendemos la educación, la enseñanza pública, porque en España es la única que en este momento garantiza esa, esa enseñanza. ¿eh? En segundo lugar, eh, rechazo totalmente, y creo que hablo en nombre de la asociación también, eh, el gran negocio que están haciendo los colegios eh, subvencionados privados subvencionados, eh, el gran negocio que está suponiendo la construcción de esos centros y cómo la Comunidad de Madrid eh, pues está apostando directamente por ese tipo de enseñanza y, y entonces, claro, está apostando por una enseñanza que a los padres les cuesta dinero y cada vez está arrinconando más eh, los colegios eh, públicos ¿eh? Determina, en determinados barrios es, es ya algo sangrante, ¿no? Fernando, Sí, yo voy a acabar con un ejemplo. Eh, eh, imagínate un niño de 12 años que tiene una asignatura de, de religión y que le cuentan que, que Dios creó el mundo en siete días, el universo en siete días, el primer día creó la noche y el día, el segundo día, etcétera, etcétera hasta llegar al séptimo que descanso. Y, a, y en las... Eh, siguiente asignatura pues tiene eh, ciencias naturales en el que el profesor de religión que tiene la misma categoría para el ni niño y la misma autoridad que el de la religión le cuenta eh, pues la, la, la teoría de la evolución de Darwin que está universalmente aceptada y por tanto que el universo tiene miles de millones de años y que nuestra existencia es proceso de una evolución natural pues el niño le crea unas contradicciones con 12 años, con 8 años, que le cuenten esas dos cosas, dos profesores que tienen el mismo estatus, al mismo nivel, a mí me parece penoso y asombroso que pueda darse esas circunstancias, y se está dando, claro. Bueno, y, y, y agradecer a Radio Cigüeña otra vez, la, ...la generosidad que tiene siempre con nosotros. No hay ningún agradecimiento porque como es un compromiso adquirido... ...pero adquirido también por la asociación y que está cumpliendo... ...que un año anterior no fuimos capaces y ahora pues es interesantísimo... ...porque lo cierto, escucharos es escucharos es un placer y no, es, no son flores de verdad... ...no es gratuito y de hecho es el tiempo que, que utilizamos siempre, siempre de más y que siempre nos quedamos corto con él, porque nos surgirían nuevas preguntas y nuevas preguntas y alguna vez haremos alguna otra cosa en la que pueda participar no, no solamente yo, sino precisamente algún niño, alguna niña que, que, que intervenga y que opine, porque es, es importante. Normalmente aquí siempre están decidiendo los padres, También. las madres. Y, y, y están eh, opinando y están decidiendo con su propio bagaje, con sus propias mochilas. Entonces, los que están empezando a vivir y los que van a vivir su vida son esos niños y esas niñas. Y se empieza a decidir por ellos en cosas tan importantes como esa. ¿no? Ojalá, ojalá que pudiéramos hacer un debate con los niños y con las niñas en, en libertad, y que sean ellos los que opinasen sobre eso, ¿no? sobre sobre el tema de, de la religión en general y sobre todo de, de que se enseña en las escuelas. Pues nada, después de todo esto, eh, si no me queda nada más que, que agradeceros de nuevo vuestra vuestra presencia, el esfuerzo, que esto lo hemos hecho cada uno desde nuestra casa y que espero veros pronto por el, por el pequeño estudio que tenemos y vernos las caras, siempre el, tener, el estar próximos es, eh, digamos, una vitamina importante que nos, llena, que nos llena de energía y nos hace recargar las baterías Muchísimas gracias a los dos, a Charo. A, gracias a ti, a Fernanda. Y, a de Cigüeña, y a todo el equipo. Que en Rivas y que ojalá sigáis hace muchos años. Bueno, sí. que nos vamos haciendo mayores Gracias a todo el equipo de Radio Cigüeña. Muchas gracias.